por WIPR, nuestro Así que vamos a trabajar muchachos. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPR TV San Juan WIPR TV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica muy buenas noches Puerto Rico. Deseando que estén súper bien. Les saluda a José Figueroa y les doy la bienvenida a los sorteos de lotería electrónica para hoy lunes 24 de octubre del 2022. Powerball tiene un premio de 625 millones. Recuerda, bien importante, jugarlo con el Double Play para que tengas más oportunidad de ganar.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 de seguridad de la lotería electrónica en el estudio, bien importante bajarle el app de la lotería electrónica donde además de ver números ganadores y escanear tus boletos para saber cuánto ganaste, es importante que la bajes así que la pregunta es, ¿qué esperas? Baja ya.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 1. Segundo número. 3. Los números ganadores en el Pega 2 son 1, 3. Repito, 1, 3. El 13. Continuamos ahora con el sorteo. El Pega 3. Nuevamente, mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número. 5. Segundo número. 2. Tercer número. 3. Los números ganadores en el Pega 3 son... 5, 2, 3, el 523. Continuamos ahora con el Pega 4, donde sin duda alguno usted tiene otra gran oportunidad de ganar en los Pegas. Adelante con el sorteo, primer número, 7. Segundo número, 5. Tercer número, 6. Y el cuarto y último número que completa el sorteo es el 2. Los números ganadores en el Pega 4 son... 7, 5, 6, 2, 75, 62 y ahora continuamos con el multiplicador que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Adelante con el multiplicador. Y el número ganador en el multiplicador lo es el número 3. Ahora pasamos al sorteo de Loto Cash que cuenta con un premio de $560 mil dólares. Deseamos mucha suerte a todos. Los números están debidamente ubicados. De inmediato vamos a conocer la combinación de números ganadores para la noche de hoy. Primer número. 24. Segundo número. 1. Tercer número. 20. Cuarto número. 12. Quinto número es el 15 y el bolocash es tanto como el número 7. Los números ganadores son, escuche bien, 24, 1, 20, 12, el 15 y el 7. Ahora pasamos con el sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 170 mil dólares. Nuevamente, mucha suerte para todos. Los bolos están debidamente ubicados. Adelante con el sorteo. Primer número, 25. Segundo número, 14. Tercer número, 21. Cuarto número es el 30. Quinto número es el 4. Y el vuelo cash de la doble revancha es tanto como el número... Los números ganadores son, escucha bien, 25, 14, 21, 30, el 4 y el 5. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de la noche de hoy. Para más información, entra a loterías loteríasdepuertorrico.fr.gov. Nos vemos en el sorteo de mañana a las 2 de la tarde. Que tengan todos excelente noche. ¡Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica! ...de nuestra programación por WBRTV San Juan, WPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. Hoy en Noticias 360, Departamento de Educación busca opciones para extender el calendario escolar. Mientras, anticipa que no habrá cambios a la política sobre las mascarillas reportan dos fallecimientos adicionales en la isla a causa de la estospirosis. Manejo de emergencias hace llamado la precaución ante el paso por la isla de una vaguada. Astros dominan a los Yankees y los Phillies superan a los padres para avanzar a la serie mundial.